Hola, soy Israel Banguera. En esta hora les quiero mostrar cómo hacer para grabar la pantalla. O sea, cuál es la mejor aplicación para grabar la pantalla de Netflix en el celular. Es la primera que, ten, que, que ven ahí en, la, en pantalla. No obstante, la voy a mostrar en la Play Store. Y es esta. O sea, con todas, a mí me funciona con todas. Pero la que yo recomiendo es esta. Esta aplicación se las voy a dejar en la descripción de este tutorial. Y ustedes se preguntarán cómo hacer para grabar la pantalla. Si a mí me sale el negro. Yo subí un, un tutorial primero de cómo grabar la pantalla en el de Netflix en el ordenador pero como me lo han pedido para celular entonces lo creé para celular y lo subí ayer pero ahora me están preguntando de cuál es la aplicación entonces es esta con la que yo lo hago no obstante en, el, en los tutoriales les, les he dejado la aplicación pero a la gente no le gusta mirar la descripción o no sabe mirar la descripción y entonces se quedan a la deriva entonces cómo hago yo para grabar la pantalla fácilmente este video no se trata de cómo grabar la pantalla sino de cuál es la aplicación pero no obstante voy a hacer una excepción y les voy a mostrar cómo hago grabar la pantalla, entonces vamos a buscar la aplicación de Netflix, abrimos, vamos a reproducir esta película, está aquí en este instante está, la pantalla está en negro, ahí no están viendo nada, ahí no están viendo nada, entonces se van a la esquina inferior izquierda y dan clic en el botón que está ahí para que les, les ponga la pantalla así. Ustedes en, en, su, en su celular, los celulares que ustedes tienen a la mano o los que usen, eh, sabrán cómo ponerla así en, en el mío en el, en el botón inferior izquierdo ponemos así y luego damos clic en el botón del centro para hacer para que nos ponga en la pantalla principal o sea ese es como el botón de inicio damos clic y nos deja la pantalla principal bueno hasta ahí vamos bien luego damos otra vez en el botón inferior izquierdo o sea que está ahí a la izquierda al lado del botón del centro para que nos muestre las ventanas que están minimizadas entonces cuando nos muestra esta ventana así, damos clic en, en el centro de la pantalla para que nos reproduzca nuevamente Netflix y ahí comienza a verse lo que estamos viendo, la captura ahora comienza a quedar habilitada para, que, para observar el contenido que nosotros estamos tenemos ahí en, en, en, en pantalla, eh, tenemos pausado, entonces yo dale clic aquí en el centro, comienza a reproducirse y se ve sin ningún inconveniente, eh, ahora sí lo pueden ver, ahora sí están viendo que... Eh, se está reproduciendo el, el, la película y no, se, no, y no hay ningún eh, inconveniente, no se ve negro la pantalla entonces la voy a quitar y así graban la pantalla de Netflix sin ningún inconveniente y esa es la aplicación que yo uso, entonces si tienen alguna pregunta me la pueden hacer en la descripción de este tutorial y yo les estaré respondiendo, chao